El secretario de Organización de Izquierda Unida Federal, Ismael González, y la colegiada de Esquera Nicha, IU, intercambiaron impresiones sobre la situación política en el conjunto del país. Pero, sobre todo, marcaron la pauta de trabajo para poner en marcha los acuerdos adoptados en la Asamblea Federal. El objetivo es claro: reforzar Izquierda Unida para robustecer los espacios de convergencia. Izquierda Unida juega un papel central hoy. ...en la configuración de la unidad popular... ...en la configuración de alianzas por abajo... ...en la construcción de unidades Podemos... ...pero también un papel central... ...en las condiciones... ...en la mejora de las condiciones de vida... ...de familias trabajadoras... ...desde su labor en el gobierno... ...hasta la labor imprescindible... ...que hacen los militantes en las asambleas... ...y en sus eh, ámbitos de, de, de, de trabajo y de militancia. En la mente de todas... ...las elecciones municipales de 2023... ...porque los comicios locales... ...son trascendentales para que la propuesta política de Izquierda Unida se traduzca en acción política. Las elecciones municipales de 2023 serán un hito esencial e importantísimo para seguir construyendo una alternativa a la izquierda del SOE en este país y con la capacidad de plantear un programa transformador y que mejore las condiciones de vida de las familias trabajadoras. Ese es el reto que afrontamos. Ismael González manifestó su intención de volver a Euskadi para hablar de estos objetivos con las compañeras de las asambleas de base.